La sanidad, la educación, los cuidados deben regirse por el criterio de la universalidad y la gratuidad y deben dotarse de los recursos suficientes para poder hacer frente a cualquier contingencia para ello exigimos también el cese de la financiación de estos servicios al sector privado y el aumento de dotación de personal material tecnología y edificios de forma que lo público vaya sustituyendo desde ya y de forma paulatina a lo privado en este sentido Exigimos la reducción del gasto militar y supresión de los costosos programas de armamento para reorientarlo hacia partidas destinadas al cuidado de la vida, sanidad, atención a la dependencia, educación, medio ambiente, protección civil. Exigimos un sistema nacional de salud basado en la prevención de las enfermedades, estableciendo prioridades basadas en la reducción de las desigualdades sociales, en la mejora del estado de salud de la población y en la inversión en bienestar social aunque para ello haya que cuestionar el crecimiento económico. Vamos a, a pedir y exigir la derogación de la Ley 1597, la creación de la industria farmacéutica y sanitaria pública, la sanidad universal.